Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos. Vamos a iniciar nuestra jornada, dándole gracias a Dios. Este día maravilloso que el Señor nos regala. Vamos cada uno a pensar en la bendición, en lo que el Señor nos da. Somos muy bendecidos, muy, muy bendecidos por el Señor. Pensemos cada uno en eso y digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.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 Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha conseguido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí. El Padre me ha enviado y el Padre me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante y su palabra no habita en ustedes porque el que envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria a los hombres, además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria a unos de otros y no buscan la gloria que viene del Hijo único de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa a Moisés, en quien su, tienen su esperanza. Le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues es un, un texto, San Juan capítulo 5, continuación de todos los que hemos estado escuchando esta semana, capítulo 5. Empezamos el día martes con la curación de este enfermo postrado ahí en el piso. Ayer, ese diálogo que Jesús tenía con las autoridades y hoy continúa ese diálogo en el que nos, nos insiste en que es que nosotros somos los que nos hemos cerrado a Dios eh, la postración que vivimos fruto del pecado que a veces pretendemos sublimar buscando en las escrituras la voz, pero no escuchamos la voz Cree, estudiamos la palabra como dice hoy, estudian las escrituras para tener vida, que ustedes no, me creen, no creen aquel que, que Dios Padre envió es, es una, es, este, este tiempo es una oportunidad, mis queridos hermanos, para escuchar la voz de Dios, para aceptar ese testimonio, un testimonio que se evidencia en las obras, en las obras de la salvación. veámosle al Señor la gracia de la conversión, mis queridos hermanos, la gracia de que nuestra fe crezca, que amemos a Dios, que amemos a nuestros hermanos. El Señor nos dé fuerza para vivir en conversión. Amén.